está prácticamente abandonada y, como yo lo dije en un momento, es el monumento a la corrupción de, de la provincia de hoy. Porque es muy fuerte ver eso y saber que... Bueno, luego fuimos a ver donde estaban dando las clases en unos trajes donde, no sé, nadie se puede imaginar que ahí de concurriendo tanto a los maestros como a los alumnos. Y lo vimos, lo vimos. Eh, cuando enfrente se está construyendo un terrible olímpico oh, deportivo, no sé, y, y las maestras nos dijeron que ellas siente mucha impotencia de ver que se le está dando mayor importancia a esa construcción que eh, poner en condiciones la escuela donde puedan estar ellas y los niños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 yo por todos los medios, por todo, estoy haciendo que no se olvide eh, hicimos la familia, hicimos realizar el mural que está en Barla del Medio, en la escuela secundaria donde ella fue, hizo su secundario y ahora vamos a colocar un relieve que hizo una compañera, ustedes, un docente, Gloria, eh, lo vamos a colocar en la primaria de Barla del Medio, pero... En la provincia de Neuquén, tanto hoy en el pueblo de Roque no se ha hecho nada. Es como que no existió una maestra, no existió Mónica Jara. Y sí, sí, existió y ellos la mataron. Eso es. Muchas gracias. <tose>